Aquí la mayoría somos mujeres y en este caso es una compañera que lo, bien, lo que ella solicita es que, bueno, o se solide, que la empresa se empatice y si es posible hacer un traslado. ¿no? Eh, en anteriores años o en anteriores gestiones de empresa siempre nos han facilitado a todos los trabajadores de la casa por algún motivo de vivir cerca, tenían otros centros y al que quería irse a trabajar ahí y lo han hecho. Hay compañeros de cocina, compañeros geocultores que también se han trasladado a otro centro por tema de cercanía a su vivienda o por otros motivos. En este caso, la empresa se niega a hacer este tipo de, de cambio de permuta, como se podría decir. Eh, simplemente nos excusa que están de paso y que no saben si se quedarán aquí o, o qué va a pasar. Con respecto a los dos despidos, o bueno, un despido y la finalización del contrato del compañero, la enfermera de despedida ha encontrado trabajo en otro sitio y sigue con la demanda puesta a la empresa por el despido que consideramos injusto. Y el compañero David, que se le acabó el contrato, le ofrecieron el 30 de abril reubicarlo en un hospital. Por tanto, él está trabajando para las hermanas hospitalarias en un hospital. Sí, que es verdad que han hecho transferencias y que llegaron a las nóminas en esta semana varias cosas, ¿no? Para... Ayer, Pero a... ¿no? ayer mismo. Pues hay que comprobar que lo que dicen como el agua caliente sea verdad una cosa son las reivindicaciones pels trabajadores y otra cosa son las reivindicaciones el servei que los sindicatos prioritzem las reivindicaciones para los trabajadores está claro pero como sindicato sociopolítico siempre busquen alianzas a los movimientos sociales igual que vam a amb la marea pensionista el dilluns es tracta de explicant a todos los grupos del barrio si el 13 de junio se hace una jornada aquí al barrio a la sociedad de familiars familiares y la gente de la residencia, será un momento para poder explicar a todo el barrio estas cuestiones.